Sararara, papá, yeah. Paso noches pensando que será más adelante Si aún contigo desperté a cada instante Mientras se acaba el cigarro menos estresante Y tú dormida te ves relajante Pero tengo miedo Y eso no me deja dormir Pensando el día en que te puedas ir Y eso me da miedo